Ah, Gracias, mil gracias por estar con nosotros en este devocional Que todo el bendito año de Dios pueda estar allí Yo también le pido sabiduría al Señor para que cada día podamos estar haciendo un devocional diario Y que sea completo todo el año Y que de esta manera, tanto ustedes como nosotros Podamos ser más edificados delante del Señor Y nos vamos a... El tema de hoy, comprados por precio Y lo vamos a estar viendo en 1 Corintios, capítulo 6, versos 17 al 20 Fíjese que qué hermoso dice aquí Y ahorita voy a hacer un pequeño comentario Porque dice que somos comprados por precio Y yo creo que el precio ya sabes a qué se refiere la escritura Y si no, te lo voy a decir Estamos comprados a precio de sangre El Señor dio su vida por ti y por mí Así es directamente, por ti y por mí y por todos los que están a nuestros alrededores. Pero dice en el verso 17 de aquí de 1 Corintios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso cuando no le recibimos, le aceptamos. Es unirnos al Señor. Pero observa lo que dice el verso 18. Oí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa. Hombre y mujer obviamente. Está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio pecado cuerpo peca y esto es muy común en nuestros días y vaya que si sí, ya tenemos muchos días en que eso está pasando con nuestra sociedad que es el simplemente unirse en lugar de estar casados perfectamente bien con todo lo de la ley el estar simplemente unidos que nada más se juntan y empiezan a vivir una vida como matrimonial pero nada más están juntos se está fornicando se está en adulterio y esto es bien importante, mi amada y mi amado que me estás escuchando. Por eso dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces, aquí Pablo nos está hablando muy fuerte en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque si ya desde el tiempo de, de que Jesús estuvo aquí y Él enseñó a los discípulos, y Pablo no anduvo con él, fue un perseguidor de la iglesia. Pero él recibió la instrucción a través del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo preparó y por eso fue el que más escribió en las Sagradas Escrituras. Y Pablo aquí habla y exhorta bastante fuerte. Y mira lo que dice el verso 19. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto lo hemos repetido nosotros muchas veces. Que no ignoremos que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Por eso dice que cualquier otro pecado es fuera del cuerpo Pero cuando tú estás fornicando, cuando tú estás cometiendo adulterio Estás fornicando en el templo que debe ser de Dios Y dice aquí la escritura El cual está en vosotros, o sea en nosotros El cual tenemos de Dios y que no es vuestro Nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros Estamos aquí prestados, aquí vamos de pasadita por eso es bien importante, mi amada y mi amado, que nos estás viendo y escuchando en este momento. Yo sé que eso está un poquito fuerte, pero si este devocional es para ayudarnos, a mí mismo me está ayudando también. ¿Para qué? Para que yo no cometa también errores y faltas y fallas delante de Dios. Al que está hablando primero Dios es a mí, y luego te está hablando a ti también, que estás ya viendo este video. Pero Dios nos habla a todos, parejito. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros Y dice en el verso 20 Porque habéis sido comprados por precio Por ese título Porque hemos sido comprados por precio El precio es que el Señor Jesús vino O sea, Dios se encarnó en Jesús Y vino y murió Por nuestros pecados, por nuestros errores Por nuestras faltas Y nos dice glorificad pues A Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Y qué hermoso nos lo dice aquí Pablo Pablo le escribió esta epístola de los Corintios. Dice, Dios hizo nuestro cuerpo y él le puso el espíritu, pero los cuales son de Dios. Desde que fuimos formados en el vientre de nuestras madres, Dios intervino ahí para que también nos formáramos nosotros. Nomás fíjate, mírate por favor en el espejo y mírate la capacidad de Dios para hacer nuestros cuerpos. Y luego, no solamente el cuerpo, sino también nos pone el espíritu. Pero dice, los cuales son de Dios Que no se nos olvide esto Por eso Él quiere que cuidemos nuestro cuerpo Y que tengamos esa relación perfecta con Dios Yo creo que es tiempo de orar Para pedirle al Señor la sabiduría de verdad Para que seamos más dignos del Señor Y mucho más espirituales No religiosos, sino espirituales Ora conmigo por favor Padre, cómo no adorarle, cómo no bendecirle si usted mismo se encarnó en Jesús para venir a ser sacrificado por nosotros. Y derramar esa sangre preciosa, esa sangre carmesí ahí en el madero, ahí en esa cruz. Nada más para limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Señor, quite todo lo que nos estorba. Quite de nuestras vidas, Señor, todo aquello que no le es agradable. Santifique nuestras vidas, Padre Santo, para tener una vida agradable delante de usted su palabra nos enseña y dice que todo lo que le pidiéramos en el nombre de, de su hijo amado, Cristo Jesús usted nos lo da, y Padre Santo en ese nombre que es sobre todo nombre denos esa gracia de que nuestros cuerpos sean renovados, transformados y santificados para la gloria del Padre en Cristo Jesús Amén, Amén, Amén que Dios os bendiga y gracias por compartir estos videos entre tus familiares